Mi nombre es Milagros Matamoros. Soy profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y coordino, co-coordino junto con otros colegas de Argentina y de Brasil un grupo de trabajo justamente uno de los temas que más escasean en, no, no en Claxo, sino en toda América Latina, que es sobre los pensamientos jurídicos críticos y sus prácticas en América Latina y el Caribe. El nombre del grupo se denomina Crítica Jurídica y Conflictos Sociopolíticos porque justamente uno de nuestros objetivos o el objetivo fundamental siempre ha sido un debate teórico-práctico de los problemas políticos y jurídicos más relevantes que suceden en Nuestra América en relación a una relación simbiótica e importante entre po política y derecho. Ha atravesado siempre por los problemas sociales que tenemos, ¿no? Con respecto a determinados grupos, las asimetrías, las desigualdades, etcétera. Eh, en este sentido, el grupo en sí, eh, el, durante estos tres años, ha tenido un trabajo eh, intenso en función no solamente de los objetivos planteados, sino también de eh, las coyunturas que se fueron dando en América Latina con respecto a, esto, a esta relación política y derecho. ¿no? En, este, en, en función de esto, a la, la virtualidad nos ayudó a encontrarnos mucho más, y eso hay que decirlo, a pesar de, de, de lo doloroso que puede ser una pandemia para el mundo, eh, nos ayudó a encontrarnos más, a, a, a dialogar más, pues, por toda la transformación del, al mundo virtual en el, en el cual nos sometimos todos y todas. Y eh, uno de los ejes fundamentales fue dialogar el tema de los conservadurismos y las acciones contra los gobiernos progresistas. Bien, dialogo, comento esto de los gobiernos progresistas como algo eh, en sentido amplio, ¿no? de todo tipo de signos, eh, o, o varios signos ideológicos y políticos, entre ellos pudimos dialogar con mucha fuerza todos todo los fenómenos de fair que, que se han dado en Ecuador, en Brasil y, y en Argentina, y, en, y todos estos procesos de irlos viendo y, y pensando y debatiendo, visibilizando eh, en función de, de un debate... Eh, jurídico, pero también muy político, ¿no?, eh, de visibilización y de, de, de cómo resistirlos y cómo también transformarlos. Eh, el fenómeno de la UF, por supuesto, está en el marco de la judicialización de la política en un sentido amplio, y también no solo estos, que, son, que ahora los tenemos un poquito más recientes, como, como la perspectiva eh, mediática y política, pero también el golpe de Estado el caso boliviano, todas las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela y Cuba, y también todos los procesos que se fueron, se fueron dando en nuestros países de resistencia, de movimientos sociales, eh, frente a, evidentemente, conservadurismos, neoliberalismos, etc. Eh, también, otro eje que, que entre, no, no esto no solo fue un objetivo, sino también fue fluyendo, el grupo fue fluyendo, de manera en la cual, en la cual se iban planteando los problemas y nos íbamos, íbamos intentando eh, poner notas sobre ellos y, y visibilizarlos. Eh, otro de los temas que nos, nos han interesado mucho y que creo que podríamos abarcar más todavía y que nos falta mucho, pero que ojalá pudiéramos, en, en lo que sigue, los grupos de trabajo de clase, seguirlos profundizando, es también las acciones de nuestros gobiernos progresistas. Este, de este, estos gobiernos tan plurales como qué acciones han, tenido, han ido tomando y ahí vuelve la política del derecho a ser una parte fundamental del, del debate y del diálogo. Eh, qué, ¿Qué tan radicales son? ¿Qué tantas correlaciones de fuerza existen? ¿Qué tantos límites y fracasos tienen? Y esto es importante por, porque bueno, pensamos el derecho como un fenómeno no solo normativo, sino político, ideológico, y para nosotros el ámbito del fenómeno jurídico está vinculado realmente a la resolución de problemas eh, y, y pasa todo el tiempo por la política, por los ámbitos constitucionales, por los derechos humanos, etcétera. Eh, en el grupo hay muchos colegas y co, eh, compañeras y compañeros que, que trabajamos también los derechos humanos de determinados grupos, como diversidades de género, por los indígenas, y en este sentido siempre están transversalizando todos estos análisis, ¿no? Eh, y y, y desde una posición anticapitalista, eh, vamos a decir como sentido común, en algunos casos evidentemente con, con posiciones teóricas diferentes, desde los marxismos, desde la sociología, antropologías críticas, o desde la filosofía de la liberación, u otras, u otras teorías que podamos confluir, constitucionalistas, pero que, que, que rocen todas estas posiciones epistémicas, metodológicas. Eh, la verdad ha sido una experiencia... Aunque el grupo no solo tiene tres años, ya, ya esta es la segunda edición con estos temas que varían no tanto en, en la proyección investigativa y pedagógica que tenemos muchos y muchas de, de, de, de los compañeros y compañeras del grupo y formativa también, eh, de los más y las más jóvenes eh, eh, nos interesa mucho, aunque confluyan y, esto, y estos ejes se mantengan constantes eh, estar siempre alerta de lo que está pasando en nuestros países eh, y tener una visión también de totalidad del continente, ¿no? una relación geopolítica frente, evidentemente, a Estados Unidos, a la situación global del mundo, etc. Eh, la verdad es que hemos confluido una crítica a una crítica al derecho eh, radical, eh, confluimos en esto desde hace muchos años, les decía que no es la primera edición del grupo y hagamos una segunda edición y ojalá podamos tener la tercera, sobre todo eh, vinculado a, a una crítica a esta visión positivista del derecho, neutral, no vinculado a la política ni a la ideología, y, y más bien dotar al fenómeno jurídico de contenidos concretos de relaciones jurídicas que se fundan en relaciones sociales y sobre todo de relaciones de poder. Y en estas relaciones de poder asimétricas, atravesadas por, por la relación social del capital, eh, y, y todo lo que esto implica para lo, el ámbito o los campos jurídicos políticos eh, eh, pensemos el Estado pero pensemos también todas las relaciones de grupos sociales y todas sus estructuraciones y eh, eh, hemos estado todo el tiempo haciendo este análisis para tratar sobre todo de visibilizar los problemas que tenemos en nuestros países o también las conflu las confluencias en la región de problemas y tratar de, de proponer también soluciones. No quedarnos solo en la crítica, que es siempre un aspecto que, que, que, que criticamos del ámbito de la crítica, quedarte en la crítica negativa y no pasar a un proceso de reconstrucción, el cual eh, algunos y algunas compañeras lo, lo están trabajando mucho, desde activismos políticos específicos, con con los procesos políticos de sus países como Colombia en este caso, acá en México, o también con determinados movimientos sociales de pueblos indígenas, comunidades, campesinas y, y, o, como, o, o, y diversidades sexuales, que es donde más tenemos trabajo. Esa reconstrucción positiva nos parece muy importante y acompañamiento a estos grupos de estos movimientos, que es otra de las cosas que también es un eje transversal en nuestro grupo en nuestro grupo de investigación. La verdad ha sido un, un, un gusto ¿no? eh, confluir juntos, todos y todas, en estos tres años, a pesar de la pandemia, habernos visto en la conferencia de Claxo muchos y muchas vinieron, pudimos hacer muchas actividades, eh, previa a la conferencia, en la conferencia, y, y estamos ya planeando en los próximos tres años todo, todo lo posible que sea entre lo virtual y también lo presencial, eh, intentando construir eh, y reconstruir constantemente lo que hacemos. Muchas gracias.